Buenufoye Tani Klaamari Ugul Chipantulu. in May. En el 30 aniversario de la folle estamos de pie. Ante la conmemoración de los 500 años de la llamada conquista de América en 1992, diferentes lof y organizaciones, mediante reuniones a ambos lados del histórico país mapuche, iniciaron un proceso de construcción de un símbolo que les identificara ante el mundo como una nación. Así, surgió esta bandera. La Bueno Folle representa Ni Ciencia y Arte de la Mujer Mapuche en el Telar Calfe. Azul La Proyección del Territorio de Arriba Carru. Verde Naturaleza Su Vitalidad Medicina Calu. Rojo Memoria Histórica Sangre Derramada de los antepasados en defensa del territorio. Tof. Amarillo, energía del sol que permite la diversidad de vidas. Kultrung, Tram Mapu Los ciclos de la naturaleza, los puntos cardinales, ciencia y conocimiento. Este símbolo representa a las y los miembros de la nación Mapuche y a toda persona que asuma su condición de igual Mapuche habitantes del Guamapu, a uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.